video stop. ¡Ey! Déjame presentar. <risa> bueno, esto que vamos a jugar una carrera de GTA con Victor Ryuti. Deja, deja de meterme el dedo en la cabeza. ¿Cómo lo yo qué? Vamos, ya empieza. ¡Vamos! A sus coches. Sí, espera, espera que Ryu vaya primero, Nolino. ¡Otras! Este, eh, sí, vete. yo me separo. ¿Tú? ¿Qué me ha puesto? tu primero, Ryu. ¿Tú, ¿Tú? tú primero, tú primero. <risa> estaba petón el río ha petado <risa> porque hay que hacer esta carrera no me he enterado eh, es pues, una Loupin. carrera yo que sé es <risa> un no es un es un no es un no es un no es no no es no no no no no, no, no. no <risa> No no, no, no, no, no, veo. Ayuda a Trollino, ayuda a Trollino. No, no, ya ayuda, estoy ayudado, ya estoy ayudado. No, Nada. No. ¿En serio? ¿Se cae el unupil? Está caído entonces. ¡Se <risa> fue! Sí? Otro looping, era un looping. Otro looping más. No, yo creo que no. No, es por aquí. Cuidado, no. ¡Ah, ¡Oh! ¡Ah! Joder. Vale, ya, llego, ya llego, mega arriba. un mega Que ¡No, tío! ¡Ostras! no, no! no Cuidado, con las zarpas, Las zarpas del infierno. ¡Tira para adelante! ¡Vamos, vamos! vamos dale! Tío, ¿qué me pasa en esta carrera? ¡Uhhh! no ¡Uhhh! ¡Ostras! pedo! ¡Eh! agujeros! Esto... No elijas... Agujero, equivocado. ¿Y cuál elegimos, Tolito? Yo elijo, yo elijo, yo elijo. Vale, vale, voy a elegir mi nuevo color favorito. Que es el naranja. ¿Qué? ¿Ese es mi color favorito? Agujerocho. Ese es mi color favorito. Seguro que es el bueno, porque es el naranja. Cuidado, no me caigáis encima. Seguro que. Pues no tiene pinta de ser bueno, eh No tiene pinta Como la puerta de Harry Potter es Tú primero que la has elegido ¡No, no, no, a mí no, no. Tú primero, tú primero tu Color, color tu favorito. Tú primero ¡Que Es una tretona. No, tío, Víctor Pero que me he equivocado Ya no me gusta naranja Ya no me gusta A mí sí, me sigue gustando Era la el gol bueno. No, pero acompañarme. Oh, Con papá no, junto. Yo, mamá, mira, mira, mira, mira. <risa> pero Ay, si no por por... Salida. ¿Qué tiene salida! Sí tiene. Sí tiene por aquí. ¿Por aquí? Era la Azul! era el agujero correcto. ¡Es verdad? Ella no, yo ya no lo he más. se como uh, uh, uh, No, uh. cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero si es Víctor! ¡Me está empujando! ¡Que es Víctor! ¡Que me está empujando! que es que me está empujando ¡Otra! que no llego! me mega rampa! me mega rampa! ¡Empújale! ¡Empújale! ¡Por listo! ¡Que me ha empujado a mí! por ya! si yo no he empujado a nadie! Pues que he el Rius! ¡No se llega! ¡No se llega! ¿Eh? ¡Llego! ¡Llego! ya!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 se pone ¿Eh? que hay que dar la vuelta, pone que, vale, hay, que vuelta. hay que dar la vuelta. Vale, pero aquí. primero, ¿cómo se hace? ¡Oh, no! ¡Ven por, ahí, por, ahí, por aquí! ¡No por aquí! ¡Ven sí, aquí! Llego, llego, llego, chbé! llego, que Que son tan difíciles. De una forma mejor, así ¡Oba, Oba, ¿oba! ¡Ah! ¡Otra, no que ¡Oh! Hola, hola. ¡Ostras! tras, pro! Llevado, ¿qué he Llegado, claro, Qué movimiento tan pro. Pero no te ha servido mucho. ya <risa> no, otra rama, entra, vaya. No, Otra la rapita. La rampita! Me, me coloqué mal. Ah, ah, que habéis llegado los dos. No, no me ayudes. Vale, hay que darse la vuelta otra vez. Sí, sí. ¿Te crees que estoy de p? No lleva, no lleva. No se ve nada ¿Cuál es tu color favorito? Este, es verde ¿El verde? Es mi color favorito Pues venga, a la de tres para abajo ¿Seguro? Segurísimo, vamos Si no es este, vamos, que me mate Venga ¡Abajo! Pues ya verás ¡Vamos! ¡Es este! ¿Es este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es este! ¡Es este, papo! I'm No sabéis elegir agujero. Perdóname, subido, perdóname. El río castigado por haber elegido mal. ¡Hala! Hasta vas por saco. Bueno, pues tiene que ser el rojo. El rojo es mi antiguo color los favoritos. Sí, que es verdad. Es el rojo. ¡Es el rojo! ¿Ves? es que ya lo había dicho yo. la rampa! ¡Esto Pero… Es ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡Ahí! Ay, ¡Aquí! ¡Quétate! ¡Quétate! quédate, hombre! A ver, a ver, a ver. Hay que dar la vuelta aquí, no ves la señal. Bueno, pero pero bien, súbete bien, ya bien. por el contenedor, Porque, aquí, te he Muy bien, sí, por ahí, por ahí, bicho, perfecto. A ver, es que hay que maniobrar bien. ¿Sabéis? No tenéis el carnet de conducir, ¿ves sí, qué fácil. Llega es <risa> que no se lo ni él no no me caigo ¡Ah! es que soy el hombre me empujo me empujame uh, para arriba ¡Qué buena ha visto? venga por empujarme te espero voy voy ¿Está? voy voy voy voy voy voy voy voy voy voy Yo voy voy haciendo, yo yo voy voy voy voy voy voy voy voy voy ¡Listo, tengo una idea eh, Toma, lo he conseguido no. Tío, pero si es muy fácil Venga, que tengo que estar pulsando Todo el rato el botón de, de la W Que si no se me cae el coche, mira Pobrecito, se estará cansando mucho De pulsar la W el tibetito, eh, toma, para, para. No me pases por encima ¡Aqueroso! No, no. Arriba en la meta, ¿vale? Sí, yo también. Yo también. Ey, qué ¡Asco de compañero, no me esperan nunca! Ayuda, ayuda, me quedo atascado. ¿Cómo será a ayudar que yo sé? Necesito que me den por detrás. Yo no te doy por detrás, yo te doy. ¡Qué buena! ¡Qué buena empujada! Además, no, más, más. Ah, no, más. no, tío, no. ¡Qué asco de coche! Ay, para atrás y va. Te ayudo. Hasta que le empor saco, ya, ya lo hago. Ah, no. <risa> <risa> ah, <risa> también, <lisa> ya caído! ya te llevo. Ya te llevo. El que sube primero El que ganó Colaborativo ¿Con de coca cola ¡No! ¡Que haces! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pes! Cuidado con las antenas en replay Los que no suben mal antes Es más difícil de lo que parece Está chupado, ¡Mira! ¡Voy todo, todo rápido y lo hago! ¡Tú si ah, me lo haces rápido! ¡Quieta! ¡Reo! ¡Reo! ¡Reo! ¡Reo! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti que me caigo! ¡Pero! ¡Pero qué ¡Venga no ahí! Que te... hey, no, no. ¡Tira para adelante! Sí, ¡Qué fácil! Eso era muy fácil. Pues sí, la verdad es que es muy hemos... ¡Le visto! ¡Mira, agua ven! Bien, bien. Bien. Bien. ¡Que me está disparando! Que el de los lanza pachiles era río, yo no Quita, quita, no ¡Fuera! ¡No! Sí, era río ¡No! Sí, ¡Tío! Vámonos vámonos, sí, ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo quedámonos? Sí, vámonos, vámonos No hay que voy a poner nada en la frente ¡Ostras! Tú primero, sí, tú primero ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no! déjame ¡Tío! ¡No quiero ir más ¿No? ¿No atrás? Venga, bueno, me la juego. A tomar por saco. Es muy difícil. Pero tira para adelante. Que hay que bajarse el no, coche. Que no hay que bajarse. Que se le ha pasado ríos con el coche. No, atropellalo, atropellalo, atropellalo, atropellalo. No, tío. Se me ha quedado aquí en medio. Se me ha quedado aquí en medio. No, espera, espera, espera. Que te empuja, que te empuja visto con el coche. Pójame, empújame! Póngame, póngame, póngame, corre. Estoy mamadita. <ríe> no. Un <está, ríe> placer. ¡A por el ¿Qué? No, no, no, que no se puede, por favor. ¡Por favor! Lleva, por favor. Lleva, por favor. Lleva, yo agarro, yo agarro, yo la agarro. Yo la agarro, la agarro. Sí, sí, yo también, yo agarro no, no, coche. ¡No! ¡No! ¿En serio te has caído? Tío. ¡Es que es inútil! ¡Que no vengas andando! ¡Que no, que no! Que si no me caigo, que es muy difícil. Yo me subo a tu coche. ¡Pero eres un tramposo! Toma, ¡Eso es no trampa! Te ¡No te suba a mi ¡No me suba a mi coche! Bueno, pues me subo al de Río. Súbete sí. a que quieras ¡Ey! ¡Eh! ¡Otra elección de agujeros! ¡Te cojo, te cojo, Vitor! ¡Esta me toca a mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que yo te cojo, no tengo coche, ahora y así. <risa> Mira, ¡Parecen dos véu, niños en la escuela! ¡Venga, ven, ¡Venga, ¡Ya está! ¡Pero Vete qué tontos! Tonto, ¡Qué tontos son! Ha ido al amarillo, el coche de Rius. ¿Es una señal? ¡Es una señal de que es ese, que es ese color! ¿Es ese color? Yo no voy a elegir mal como vosotros. No, Yo bueno. elijo el amarillo Que vale, se vamos, parece el la naranja El amarillo, el vamos, amarillo vamos, es el vamos, bueno Eh, Trolino Creo que muy, muy bien lo has elegido, eh A ver, ¿quién quiere primero? Yo no, Sí, la verdad es que me lo merezco No hemos acertado Ni un no agujero Vamos buenísimos No echéis la lotería Vete, vete, vete, vete. Vete, vete. ¡Es el pólvora! ¡Es el pólvora! ¡Hasta luego, pringado. ¡Hasta luego! ¡Hasta ¡Hasta luego! ¡Hasta ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Que luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta que ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! que luego! a ganar, ¡Hasta luego! ¡Hasta ¡Que ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! que pero muy fácil. No, no, no. No, y me deja marcha atrás. No, no, no, Hola, ¿qué tal? No, Hola, tal? no, no, no, no, no, no, meta! no, no, no, no, no, no, no, Ey, hay que ir lento, hay que ir lento, hay que ir lento. Pero no, no, no diga la clave. Ey, no, tío. Tío. Pero tío, pero teo, para adelante. Hay que ir lento. Zapas del molino. Hay que ir lento. Hay que ir lento. Y lento, tío. muy lento. No. No hay que ir tan lento. no. Hay que ir tan lento, hay que ir tan lento. ¡Chau! ¡Chau! Hasta luego, chau. ¡Vamos! mandan a callar! ¡Qué me Vuelve la fricción! Fricción! a ver! a